No encuentro mi cara. ¿Quién eres? Verás, esta mañana me levanté y me di cuenta de que he perdido mi cara. ¿Cómo? Que no encuentro mi cara. ¿Quién decías que eras entonces? Mira que tienes que tener cara para interrumpirme, Rocket. ¿Quién es Rocket? En... Um, creo que te equivocas, yo me llamo Javi. ¿En qué año estamos? Ah, uh, 2083. Me he despertado en el universo incorrecto otra vez, ¿verdad? Otra vez no ¿Por qué no cuelgas? Es que deberías haber colgado ya. Estás triste. ¿Qué? Estás triste. Es que no encuentro mi cara. ¿Para qué necesitas una cara? Porque todos tienen cara y yo no tengo cara. No la encuentro. Y si todos tienen una cara y yo no tengo cara, no voy a ser todos, por lo tanto voy a ser nadie. Sigo buscando y buscando y no encuentro mi cara. Y me pregunto si en algún momento llegué a tener cara o si verdaderamente nunca nadie la llega a tener. No he tenido otra opción que llegar a la conclusión de que no tengo cara. De que alguien ha decidido que no debo tener cara. Que las caras no existen. Que son una construcción social. Mira, todos tenemos algo, aunque no sea una cara. El rostro, el rostro no nos define, tenemos eh, compasión y... El capacidad de entendimiento. Muy dulce. Talento, eh, ¿Amigos? Los amigos aprecian las cualidades que tenemos. Un amigo te puede conocer durante años sin saber cómo es tu cara. Y... incluso aunque no tengas cara. Y que nosotros somos como decidimos mostrarnos al mundo, no somos la genética que se nos asignó. Ni tenemos que llamarnos como nos llamaron, no tenemos que ser lo que nos dijeron que somos. Porque eh, puedes despertarte un día y no tener cara, pero... ¿Tienes voz? Una voz en la que la gente posará su atención para valorar el contenido e intención de lo que dice, sino simplemente una fachada atribuida por una burocracia universal en la que no interveniste y en la que seguramente se perdieron los documentos que hicieron que perdieras tu cara. Pero mira al lado positivo, ¿tienes cabeza? ¿A qué te refieres? Que puede que no tengas rostro, pero ¿tienes cráneo? Uh, no. Ah, creo que tienes el plan un poco torcido ¿El, el, el, ah, sí, el plano sí sí sube un poquito así así ah, ah, sí, ah. sí sí sí, ah, sí. desde cuándo tengo cabeza desde siempre me estás diciendo que he tenido el plano mal colocado todo este tiempo um, sí probablemente ¿Y nadie me había dicho que lo tenía mal puesto a ver, te han dicho que no se te veía la cara, pero... no la cabeza. Ah, Rocket, nunca dejas de sorprenderme. No me llamo Rocket. Está claro que tú tienes algo maravilloso que yo no tengo. Ah, ¿sí? Sí. ¿El qué? Una cara. Hey, pareces una persona muy maja. ¿Por qué no hablamos otro día? Es que ahora voy a entrar a trabajar. Es mi primer día. Mm. Suerte, entonces.